Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar las transformaciones de los objetos. Las transformaciones de los objetos consisten básicamente en mover, rotar y escalar los objetos que tengamos en nuestras escenas. Adicionalmente a esto, 3ds Max habla en su propio manual sobre un, un cuarto tipo de transformación que viene a denominar algo así como emplazar. ¿vale? Lo vamos a ver un poco por encima. Bien, para poder realizar las transformaciones dentro de 3ds Max, disponemos de diferentes puntos a los que poder acudir para poder seleccionar el tipo de transformación que queramos aplicar. Para ello, en principio, lo que voy a hacer es crear un par de objetos, por ejemplo un cilindro, Sí, Y vamos a crear una pirámide, por ejemplo, ¿dónde estás aquí? ¿Vale? De acuerdo. Eh, para realizar, eh, botón derecho para anular eh, el seguir creando objetos. Para realizar las transformaciones, utilizaremos bien desde la propia barra de herramientas estos tres iconos que tenemos aquí. Este es el de mover, este es el de rotar y este es el de escalar. ¿vale? O bien, los atajos de teclado asociados a estas opciones, para mover utilizaremos la W, para rotar utilizaremos la E y para escalar utilizaremos la R. Si miráis el teclado, son las teclas consecutivas. Recordad que la selección la hacíamos, os, os eh, puse en, en un vídeo que se hacía con la tecla Q. ¿Vale? Que también está al lado de la, de la W. ¿vale? Así pues, W o W, si sois latinos, eh, la tecla E para rotar y la tecla R para escalar. Bien, si hago un clic sobre este icono, estoy seleccionando la rotación y van a ocurrir, eh, va a ocurrir una cosa. Va a cambiar este. Eh, este manipulador que tenemos aquí no es un manipulador, es un, es un aspecto visual de nuestro objeto, ¿vale? De las coordenadas de nuestro objeto. Y se va a poner un manipulador de la transformación que queramos llevar a cabo. En este caso estábamos hablando de la, del desplazamiento, pues un manipulador dedicado al desplazamiento. Aquí lo tenemos. Bien, yo una vez que selecciono esto, si hago clic sobre ese cuadrito que tengo ahí vale, me va a realizar el desplazamiento libremente por toda la pantalla. ¿vale? Si quiero cancelar el movimiento, daría al botón derecho del ratón y de esa manera el objeto va a regresar a su posición original y el movimiento va a quedar anulado. Esto es válido también para las rotaciones y para el escalado. ¿Vale? Ahora bien, si yo realizo el movimiento y considero que ahí donde lo tengo ahora mismo es el punto donde debe de quedar, suelto el, el ratón y ahí queda. ¿Vale? Voy a hacer control Z para devolver el objeto a su posición. ¿Vale? Bien. Esto en el desplazamiento, con este cuadradito que tengo aquí. Pero este manipulador se compone de más cosas. Fijaros que eh, tenemos las puntas de los ejes vale para el eje z para el eje y o Y si sois latinos y para el eje x las puntas están orientadas hacia el lado positivo del eje vale esto es importante lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos con las precisiones dentro de este vídeo vais a ver la importancia de que sea positivo o negativo vale si yo hago un clic sobre cualquiera de estas puntas de flecha, mi objeto se va a desplazar única y exclusivamente en el eje seleccionado. Si lo hago aquí, solo en X. Si lo hago aquí, solo en Y o Y. Y si lo hago aquí, solo en el eje Z. ¿De acuerdo? Ahora bien, si os fijáis, hay unas, unos cuadraditos que están eh, formados por unas líneas que unen el, eh, cada uno de los ejes. ¿Vale? En este caso el eje Z y el eje Y. X. Si yo eh, posiciono el ratón sobre ese cuadradito, se ilumina. Y si hago el clic y realizo el desplazamiento, el desplazamiento se va a restringir a esos dos ejes nada más. Se va a mover en el eje X, se va a mover en el eje Z, pero no va a realizar movimiento en el eje Y Y. ¿Vale? Fijaros, eso eh, que no se mueve en el eje Y lo estáis viendo en la vista superior, en el panel que hay en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Vale? Veis que el, el objeto no se está moviendo en Y, ¿vale? Solo se mueve en Z y en X, ¿vale? Ese mismo cuadrito lo tenemos de este lateral, con lo cual eh, la, el bloqueo se realiza sobre el eje Y y Z, omitiendo el eje eh, X, ¿vale? Y lo mismo ocurre ahí abajo, que está unido el eje y y el eje x vale si lo marco se selecciona y entonces se va a realizar el movimiento en esos ejes pero no en el eje z de acuerdo bien esto es similar en el escalado vale que tiene un, un gizmo que se terminan así o un manipulador eh, parecido a este y en la rotación eh, el manipulador difiere bastante vamos a esta vez lo voy a hacer con el atajo de teclado la W hemos dicho que era para el desplazamiento la E era para rotar pulso la tecla E fijaros que se ha seleccionado eh, la transformación para la rotación y nos ha modificado el gitmo o el manipulador que tenemos en pantalla este manipulador está compuesto de unos arcos para limitar el movimiento en el eje que, que seleccionemos. ¿Vale? Recordar los colores. El verde es el eje Y o Y. El rojo es el eje eh, X. ¿Vale? Y el azul es el eje Z. ¿Vale? Adicionalmente tenemos este círculo circulote grande que tenemos aquí. ¿Vale? Y ese círculo, si nosotros clicamos sobre él y arrastramos, va a realizar la rotación. Pero la va a realizar en función a como tengamos la vista en este momento vale es decir lo va es como como si lo cogiéramos y lo giráramos, vale así en la pantalla no no hacia atrás ¿vale? fijaros ¿vale? Además aparecen esas flechitas estáis viendo donde he hecho clic donde me están indicando en qué dirección tengo que mover el ratón para realizar la rotación en esa dirección o en la dirección opuesta. O sea, que si muevo hacia arriba y hacia abajo, veis que la rotación no, no se realiza. Tiene que ser en la dirección que me apuntan las flechas. Hago clic derecho para anular esta transformación. Bien, si lo hago sobre los ejes, se van a mover sobre el eje que seleccione. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Además, sombrea la, los grados que tenemos de rotación. Y en la parte superior, numéricamente, me está marcando los grados. Eh, que está aplicando a la rotación, ¿vale? Ahí estoy a 72,5 grados, vale ahí a 132 grados, ¿vale? Botón derecho para anular. Si lo hago en el eje Y es lo mismo, ¿vale? me sombrea la región con los grados que estoy eh, rotando la, el objeto y me muestra eh, numéricamente la rotación, botón derecho para anular. Y con el eje Z exactamente igual. ¿vale? Y ya lo que nos queda es el espacio. Fijaros que aquí hay una circunferencia que engloba los tres arcos. ¿vale? Si yo hago un clic en ese espacio donde no hay ninguno de los arcos y está dentro de, ese, de esa circunferencia, la rotación de mi objeto va a ser una rotación libre. Va a girar en todos los ejes. ¿vale? Botón derecho para anular la rotación. Y ahora nos queda el escalado. ¿Vale? El escalado, la, el atajo de teclado era la R. También puedo hacer clic aquí. Pero os voy a explicar una, un, un punto más donde podemos seleccionar opciones de eh, transformación. Si yo en mi objeto hago botón derecho, ¿vale? Me muestra lo que 3D Max denomina Quad Menu, ¿vale? Eh, es un menú múltiple, ¿vale? Que en su grado máximo de extensión mostraría cuatro paneles. ¿Vale? Por eso lo denomina Quad Menu. Ahora mismo está mostrando dos. Un panel de display en la parte superior y un panel de transformación en la parte inferior. Y aquí tenemos para seleccionar, fijaros, el movimiento, la escala y la rotación. ¿vale? También el emplazamiento que os comentaba al principio del vídeo. ¿vale? Bien, vamos a seleccionar la escala. ¿vale? El atajo de teclado para la escala, os comentaba, era la R. Si os fijáis en este icono, tiene un triangulito en la base inferior derecha. Si yo dejo aquí el ratón pulsado, se despliegan varias opciones. Y estas opciones las podemos seleccionar así directamente aquí. O bien lo que podemos hacer es pulsando la tecla R varias eh, veces. Va conmutando entre las diferentes opciones que tengo dentro de ese menú. ¿Vale? Esta opción que tiene la flechita azul hacia la derecha y hacia la parte superior es un select and non uniform scale vale Una, un escalado no uniforme selección y escalado no uniforme si le vuelvo a dar esta opción de aquí es un select and squash que esto lo que hace es mantener el volumen de nuestra geometría pero eh, dependiendo de cómo realicemos el escalado pues si lo ensancha lo va a cortar ¿Vale? de altura y si lo compactamos lo que va a hacer es crecer ¿vale? Eh, hacia arriba y hacia abajo y va a mantener siempre el volumen, fijaros está seleccionado, si yo hago clic aquí ¿veis? mantiene el volumen y lo que hace es expandirlo ya sea a lo alto o ya sea a lo ancho ¿vale? botón derecho para anular le vuelvo a dar a la R que nos quedaba una opción de menú, es esta Select and Uniform Scale ¿Vale? Un escalado uniforme. Seleccionar y escalado uniforme. Bien, el gitmo que tenemos en pantalla es, os decía, este, este manipulador es parecido al manipulador del, del desplazamiento. Tenemos una región central donde si yo hago clic aquí va a realizar el escalado en todos los ejes. ¿vale? Tenemos una región donde me está uniendo dos ejes, de tal manera que voy a restringir a esos dos ejes el escalado. ¿vale? Aquí igual y aquí igual. Y tengo las, los propios ejes que, si hago el clic sobre ellos, va a realizar el escalado exclusivamente en el eje que seleccionemos. ¿Vale? De tal manera, si yo tiro de aquí, lo va a realizar en el eje Y, oye. Si yo tiro de aquí, lo va a realizar en el eje Z. Y si yo tiro de aquí, lo va a realizar en el eje X. Además hay una peculiaridad, no sé si os habéis fijado, si yo tiro del eje X o tiro del eje Y o Y, el, el escalado se realiza hacia el lado positivo como hacia el lado negativo. Sin embargo, cuando lo hago aquí, solo realiza el escalado a lo alto. ¿vale? No a lo bajo, no me deja ir hacia abajo. Fijaros. ¿Vale? Botón derecho para anular. Esos son los manipuladores. Os decía que iba a entrar un poco por encima a ese, a ese método de transformación de emplazamiento que denomina 3D Max. Esto realmente lo que es es un movimiento con eh, una adherencia eh, añadida. ¿vale? La adherencia, la propiedad de adherencia o snap que oiréis en otros manuales, eh, lo que va a realizar es eh, una fijación de nuestro objeto a según que seleccionemos ¿vale? para que se fije. Entonces la opción de emplazamiento de, eh, de primeras según mira lo voy a seleccionar según lo, lo marque para realizar el movimiento lo primero que va a hacer es adherirlo a la cuadrícula a esta cuadrícula que tenemos aquí que es lo que más cerca tiene en ese momento fijaros que está un poco alzado vale entonces si yo clico aquí y muevo fijaros ya se ha fijado a la cuadrícula pero si lo acerco a, a cualquier objeto ¿Veis? Se va adheriendo a las caras del objeto y lo va emplazando sobre el objeto. ¿Vale? Por eso lo denomina así. ¿Vale? Ya entraré cuando, cuando veamos las adherencias, volveré a este, a este método de transformación. ¿Vale? Que realmente es lo que os digo, es un mix entre una transformación de movimiento y una adherencia. ¿Vale? De acuerdo. Bien, una vez hemos visto los diferentes tipos de transformación que podemos llevar a cabo y dónde podemos localizarlos, vale, vamos a hablar un poco sobre la precisión a la hora de realizar las transformaciones. 3ds Max nos pone a disposición algo que denomina Transform Type In. ¿vale? Tenemos diferentes formas de llegar a ello. Una de ellas es a través del menú Edit, aquí Transform Type In. Otra forma de llegar a ello, como estáis viendo aquí, es utilizando el atajo de teclado F12. ¿vale? Voy a darle. Dependiendo del eh, transformador que tenga seleccionado, me va a mostrar esta información de un modo u otro. Eh, como tengo marcado este, pues la información no es editable. Voy a seleccionar con la W la transformación de desplazamiento. ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Estas coordenadas que está marcando aquí o esta ubicación que está marcando aquí es la ubicación en la que se encuentra ahora mismo nuestro objeto en la pantalla. Yo desde aquí puedo manipular esa posición ¿vale? eh, y darle valores como ya vimos en algún vídeo anterior. Bien aquí escribiéndolo 1,5. Importante la coma. No utilicéis el punto si estamos con el sistema métrico. Puso intro. ¿Vale? Y le doy, estoy dando una medida específica en el eje X de desplazamiento. Otra manera es eh, haciendo clic en las flechitas estas de aquí. ¿vale? Si yo le doy hacia arriba o le doy hacia abajo, pues lo estoy desplazando. Y otra manera es haciendo clic y arrastrando. ¿vale? Y veis que de esta manera el movimiento es un poco más eh, acentuado. ¿vale? Botón derecho para anular Adicionalmente a esto, esto también vale para todos estos marcadores, estos spinners, ¿vale? Eh, si hago un clic derecho sobre él, lo que hago es resetearlo y ponerlo a cero. Un clic derecho aquí y se pone a cero. Hago un clic derecho aquí, se pone a cero y en Z no le voy a hacer porque ya estaba a cero, ¿vale? Bien, voy a hacer control Z. Le voy a devolver a la posición en la que se encontraba. Quiero explicaros esta parte del panel. Imaginad eh, que necesitamos que el objeto se desplace una medida muy específica y en lugar de calcular la medida, decir, bueno, a ver, aquí está a 1,3, eh, o sea, 1,135 centímetros. Si lo tengo que sumar eh, 0,372 centímetros y hacer la cuenta, bueno, pues me vengo aquí y digo 0,372, eh, he puesto el punto, perdón. 372 centímetros vale entonces yo le doy al intro ahora y me lo desplaza en el eje que he seleccionado que era el eje y oye esa esa distancia en el valor positivo en la orientación positiva porque he puesto el valor positivo vale aquí es donde tiene sentido lo que os comentaba al principio si quiero que se mueva en el sentido contrario el valor lo tengo que escribir negativamente vale de tal manera que si yo aquí por ejemplo escribo menos pero 0,263, ¿vale? Y pulso intro, me lo ubica en esa posición, ¿vale? En el 1 no me ha salido exacto porque habría más decimales, seguramente. De hecho, creo recordar en los vídeos de inicio, eh, dijimos de, de un parámetro para configurarlo a cuatro decimales, y se me ha debido de resetear. Lo vamos a poner en un momento. Preferencias. Viewport. No era aquí en general. Y aquí la precisión. de Cuatro decimales. Bien. Voy a volver a sacar ese panel. Pero lo vamos a sacar con la, el atajo de teclado F12. ¿Vale? Fijaros. Ahora tengo cuatro decimales. Ahora sí. Mejor. Bien. Si yo aquí le digo. Que me lo mueva. 0,0. 64 lo pone ahí a menos un centímetro en la rotación en lugar de darme las medidas en centímetros obviamente me va a dar las medidas en, en grados vale y ahora mismo marca 0 0 0 porque nuestro objeto no ha sido rotado en ningún momento está tal cual lo hemos creado entonces está 0 grados rotado en cualquiera de sus ejes pero si esto estuviera rotado por ejemplo 75 grados en este eje ¿vale? ya así me aparecería fijo ahí y la filosofía del offset del desplazamiento es la misma que en, el, que en el caso anterior lo único que lo que va a variar es la transformación de rotación de nuestro objeto ¿vale? es decir que si yo a esto le quiero agregar 25 grados pulso enter me lo vuelve a girar y ya está rotado 100 grados si lo quiero devolver a su posición original botón derecho aquí y me lo devuelve a la posición original. ¿Vale? Con el escalado es similar. Eh, aquí lo que nos está mostrando es, por un lado, el, cómo de grande es en, en el eje. ¿Vale? En los ejes. Y aquí el porcentaje de escalado. Yo este porcentaje lo puedo aumentar. ¿Vale? Y se hace más grande. El porcentaje que lo quiero escalar os lo he dicho mal el porcentaje en el que lo quiero escalar vale y si lo quiero minimizar vale Ahí. si hago control z las dos eh, transformaciones que he realizado vuelvo a como estaba original ¿Vale? bien me he dejado una cosa en el tintero cuando se estaba hablando sobre el transform type in vale este menú que sacábamos para las transformaciones vale se me olvidó comentaros que esto lo tenemos en la interfaz. Esto está aquí abajo. ¿vale? Son estos tres casilleros que tenemos aquí. ¿vale? Cuando recordar el vídeo en el que os hablaba de la interfaz, ¿vale? si no recordáis eh, cuando estuve hablando de esto, echad un vistazo al vídeo. ¿vale? Porque los valores que tenemos aquí varían en función a lo que estamos realizando. En este caso, como estamos transformando, nos muestra valores para aplicar una transformación. Ahora mismo los valores que tenemos son los valores globales y si queremos hacer ese, esa introducción de un valor de desplazamiento, simplemente tenemos que hacer clic en este icono que tenemos aquí, ¿vale? Que cambia la transformación del modo absoluto a una transformación de modo de desplazamiento. Nos pues pone los valores a cero e introducimos el desplazamiento que queremos realizar, ¿vale? Y al pulsar intro nuestro objeto se desplazará. Se desplazará, rotará o se calará, ¿vale? Y luego, volviendo a hacer clic aquí, volvemos a los valores globales de nuestro objeto. Y ya lo único que nos queda es los administradores de transformación. Los administradores de transformación lo que van a interactuar con las opciones de transformación es en cómo se van a realizar esas transformaciones. ¿vale? Eh, por un lado, con el, eh, con el Reference Coordinate System, ¿Vale? Que es el sistema de coordenadas de referencia que es este display que hay aquí. Lo que vamos a indicar es el punto de vista que se va a tomar para realizar las transformaciones. O sea, la disposición de ejes mejor dicho, que se va a tomar para realizar las transformaciones. Ahora mismo está en View. En View significa que va a utilizar la posición que tiene nuestro icono de los ejes aquí. ¿Vale? Ahora mismo coincide con la disposición de los ejes global o del mundo que lo vais a oír en otros vídeos por ahí ¿vale? que es esta de aquí, es decir, si yo selecciono esto no vamos a ver variación ninguna en, en la pantalla ¿vale? en las vistas ¿vale? ahora bien Screen Screen lo que va a hacer es posicionar los ejes en la pantalla un eje así y otro eje así, y da igual cómo mueva la escena que se van a mantener los ejes de frente de esta manera, ¿vale? Entonces, screen y fijaros, Y y X, el eje Z desaparece. Bueno, está ahí, pero como está encarado hacia nosotros, no lo vemos, ¿vale? Y ya, rote o me desplace, los ejes se van a mantener encarados de esta manera. Otra opción, por ejemplo, puede ser local, que lo que va a mostrar son los ejes locales del objeto. ¿vale? Todos los objetos tienen un punto de pivote, de acuerdo, que es un, digamos, el punto de, de donde eh, se van a aplicar las transformaciones. De hecho, cuando nosotros seleccionamos cualquier eh, acción de transformación, cuando se coloca el manipulador eh, sobre el objeto, se coloca sobre su punto de pivote vale entonces ese punto de pivote puede estar ubicado en diferentes maneras lo vamos a ver en un vídeo más adelante vale eh, si yo roto ahora mismo la figura vamos a rotarla que es como mejor lo vamos a ver los ejes veis que los tiene ahí pintados no Eje Z hacia arriba x hacia la allá y el eje Y hacia aquel lateral está en la misma posición que los ejes globales. En el momento que yo roto esto ¿vale? si considero la, la transformación local, fijaros que ahora se adapta, bueno, ahora vamos a hacerlo bien desde el principio, ¿vale? estoy así, voy a seleccionar local, ya lo tengo ahí marcado entonces, yo ahora estoy realizando transformaciones según la ubicación local de los ejes de mi objeto. Si yo lo muevo, fijaros que los ejes han girado. ¿vale? Si yo lo muevo así, los ejes han vuelto a girar. ¿vale? Y conforme esté mi, mi objeto ubicado, va a ver cuáles son la posición de sus ejes respecto a su punto de pivote y de esa manera aplicaremos la transformación. ¿Vale? Voy a deshacer. Bien. Vamos a ver esto un poquito más en profundidad más adelante. No voy a profundizar mal. Es más simplemente pues para que tengáis una visión de cómo impacta este eh, sistema de coordenadas de referencia. ¿vale? Adicionalmente a esto, otro administrador de transformación es este panel que tenemos aquí en la... Estos, estos iconos que si pincho aquí y de, se despliegan, tenemos tres opciones. ¿vale? Esto lo que va a indicar es cómo, qué, qué, qué va a utilizar como punto de referencia para realizar, como pivote, para realizar la transformación. ¿vale? Si yo tengo un objeto, es sencillo, va a utilizar el, el punto de pivote de mi objeto. Ahora, si yo selecciono dos objetos... Este y este, por ejemplo, vale. Utilizar esto en la vista. Bien. Fijaros que el icono ha cambiado y se ha posicionado ese icono que es Use Selection Center. Vale, Que es utilizar el centro de la selección. Lo que hace es, busca todos los puntos de pivote de todos los objetos que están seleccionados hacia un promedio de su ubicación y ahí posiciona el manipulador y sobre ese punto en concreto va a realizar la transformación de tal manera que si yo quiero girar van a girar los dos objetos a la par desde el punto en el que se encuentra ese, esa tríada de ejes ¿vale? lo veis ahora bien si yo cambio este este transform center flyout que es como se denomina vale que es eh, un menú desplegable del centro de transformación tengo otras opciones, esta opción concretamente se denomina Use Selection Center, pero yo puedo seleccionar esta otra opción de aquí. Veis que el, el manipulador se ha ubicado en uno de los objetos y si yo ahora llevo el ratón a cualquier otro objeto, lo ubica también igualmente. Pero tengo los dos seleccionados, es decir, la transformación se va a aplicar a los dos objetos independientemente de donde esté mi manipulador. ¿Vale? Este se denomina Use Pivot Point Center. Que es utilizar el punto de pivote central de cada objeto. Aquí va a aplicar la transformación individualmente a cada objeto. Si yo roto, todos los objetos van a rotar, los que estén seleccionados, en el punto en el que se encuentran sobre su punto de pivote. ¿vale? Fijaros. Veis la diferencia a cómo era antes, ¿no? que estaban rotando en base a un punto en el espacio y aquí están botan, rotando sobre su propio eje de rotación. De punto de pivote, perdón. Esto con la escala y con el desplazamiento ocurre exactamente igual. Tiene la misma funcionalidad. Vamos a la que nos queda. Si yo hago clic aquí y selecciono este icono de aquí, lo que va a hacer es posicionar mi manipulador en el centro global de la escena. En el centro del mundo, vais a oír en otros vídeos, ¿vale? En el centro global de la escena. Y va a aplicar la transformación desde ese punto en concreto a todos los objetos que estén seleccionados. De tal manera que aquí girarán a la par en base a ese punto central. Como da la casualidad de que nuestra pirámide se encuentra eh, tocando ese punto, pues parece que está rotando sobre una de las vértices ¿no? de la pirámide. Pero realmente está rotando en base al punto 000. ¿vale? Bien, con esto hemos visto de una forma general las opciones de transformación. Y seremos capaces, aplicando lo que hemos estado viendo en este vídeo, de realizar transformaciones también precisas. Ya veremos más adelante eh, más opciones, porque esto se puede complicar un poco más, pero de momento para cómo vamos, yo creo que, que está bastante bien. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.